Bueno, pues ya estamos nuevamente por aquí y reiniciamos, cuando digo nuevamente, reiniciamos nuevamente, porque estamos reiniciando esa transmisión. Así es, así es. La primera nos falló, pero aquí estamos nuevamente y somos sus amigos. Sus amigos Elida Madrigal de Cavazos. Y Rafael Cavazos. Amén. Nomás que yo no soy de Madrigal, pero ajá, le pertenezco ajá, a ella. El señor les bendiga, sean bienvenidos todos nuevamente a este espacio para llevar este esta palabra, este mensaje esperamos que sea de bendición y que usted pueda compartir este mensaje porque verdaderamente es algo precioso, de veras que en sí toda la palabra del Señor es divina es preciosa sí, así es. Nos, nos enseña, nos capacita nos instruye y, y tantas cosas que el Señor nos, nos da así es, entonces miren vamos a hacer esto Ok, quitar aquí el agua. Okay. Eh, vamos a estar usando el pasaje de Juan, capítulo 5. Uh -huh. sí. Y aquí narra sobre un caso de un paralítico que tenía... Que, ¿Cuántos años? 38 años. Nada 38 más. años al paralítico y no podía descender a un estanque llamado Bethesda. Uh -huh. Porque, pues, no se podía mover. Así es que una, un ángel descendía de cuando en cuando y... Y el primero eh, que primer se echaba al agua era, era sanado de cualquier enfermedad. Así es, amén. Entonces, vamos a entrar al tema y empezamos ahí en el verso 2, 5-2. Sí, nos dice. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. El cual tiene cinco pórticos. Uh -huh. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban, eh, que esperaban sí. el movimiento del agua. Fíjate, esperaban vamos a ir haciendo pausas aquí. El movimiento aquí. del agua. Sí. ¿Qué, ¿Qué gente estaba allí en ese estanque? Ok. Dice que estaba allí, yacer, es, está ahí eh, un, un montón de gente. Esperando. ¿Verdad? Era una multitud de enfermos. Uh -huh. ¿Qué tipo de enfermos? Es. Algunos estaban ciegos, uh -huh. otros cojos, otros paralíticos. Uh -huh. ¿Y qué estaban haciendo? Esperaban el movimiento. Esperaban el movimiento del agua. El movimiento del agua, sí. ¿Por qué? Porque de en cuando en cuando bajaba un ángel y agitaba las aguas y el primero que descendía, era, ese iba a ser sanado. Era sanado, sí, así es. Pero de, con Jesús ya no tenemos esa necesidad de que un ángel venga de en cuando en cuando. Amén, así es. Eso es una fue antes de esto. Y después de esto ya en cualquier momento uh -huh. me, me gusta el, el tema el que el vamos a ver está diciendo. Uh -huh. Dice, aunque un ángel descendía, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, al estanque y agitaba el agua. Y el primero, el primero, el primero que descendía, se descendía al Ángel, después del movimiento del agua, ¿qué pasaba con él? Era sanado. Quedaba ¿Era sano. Sanado completamente. Quedaba sano de cualquier uh -huh. enfermedad. De cualquier enfermedad. Ya no, ya no eran nomás las que estaban aquí enumeradas, sino de cualquier. De cualquier. De cualquier. Así es. Okay. Uh -huh. Y dice que estaba ahí un hombre sí, con un hombre. 38 años de estar ahí postrado. Enfermo, 38 años. Y ahorita, en estos días, en estos momentos, ¿cuánta gente hay que está pasando por una necesidad? No, pues muchísima, muchísima gente. ¿Cuánta ah. gente está en necesidad? ¿Tú conoces a alguien que está pasando por una necesidad de salud? Sí. A lo mejor es a tú mismo, tú misma estás pasando por un momento de, de, de, de necesidad de salud. O de alguna otra necesidad. Sí. Aquí este pasaje uh -huh. habla totalmente uh -huh. de, de sanidad. Pero en el Señor, como no tiene ningún impedimento para otras actividades, uh -huh. pues Él puede bendecir y dar Cualquier cosa que la persona sí, necesite. Amén, amén. O que necesitemos. Cualquier cosa que necesitemos. Ok. Ahí está él. En, entonces, dice en el verso 7. Uh -huh. no, no, no, perdón, seis, perdón, en el 6. Cuando seis. Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, él le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense, hace la pregunta. Sí. ¿Quieres ser sano? Y yo te quiero ahora lanzar a ti la pregunta. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres Ay, la bendición ya. tú del Señor? lo mejor tú puedes decir, bueno, tío, yo no soy enfermo, yo tengo otro tipo de problema. Bueno, preséntaselo al ver, Señor. Cualquier es problema que tengas? Preséntaselo al Señor. Amén, es, eso gracias. es lo, lo, lo importante, mi amada, mi amado. Por eso no quisimos que... Nada eh, imposible eh, hay para él. Se quedara ese este video sin hacerse porque lo que muy, hicimos muy lo, lo, lo quité Ese ya quedó descartado de, de, de Facebook entonces ¿por porque lo siento bien importante ante la necesidad que existe en tantas personas en, tan, en, en la diversidad de cosas muchísimas muchísimos problemas de, de salud y tantas cosas ¿cuántas cosas hay? aquí habla de salud pero a lo mejor tu, tu salud no, no está tanto en la enfermedad, sino en el alma, en, el alma, en, sí. en tu situación de matrimonio, uh -huh. con tus hijos, con el trabajo, con el tu trabajo, economía, economía. Con, con una diversidad de situaciones que se nos presentan en la vida, que requerimos Muchísimas y necesitamos de un auxilio del de, de, de, de, de la, de la de altísimo. parte de nuestro Dios y amén, así es. Tal vez tú digas, bueno, yo lo, lo que quiero es una casa. Déjame decirte que nosotros también queremos una casa. Uh -huh. Y es claro. más, queremos dos. Una para acá y otra para allá, para el valle. Amén, así es. Son dos, dos casas que necesitamos uh -huh. pero prácticamente. Entonces, ¿por qué? Porque queremos más amplitud para continuar haciendo este trabajo. Amén, amén. Así como es. estamos ahorita, estamos un tanto reducidos. Pero en el Señor queremos la, la, la bendición. Queremos su bendición. Nosotros mismos Padre, tenemos esa, sí. esa necesidad. Amén. Entonces, por Así eso es. no quisiera dejar pasar este pasaje. Porque, porque nosotros mismos tenemos la, la necesidad. Claro. <coughs> sí, eh, verdaderamente que ahorita este, a ah, cómo se está. Eh, viviendo la vida, eh, hay tanta necesidad en diferentes maneras, en diferentes aspectos, que yo creo que es bien difícil, claro, no todas las personas, pero, pero sí hay mucha necesidad en, en el área de, de salud, en el área de trabajo, en el área de economía, en el área de tantas cosas. Así es. ¿Cuál es tu necesidad, mi amada? ¿Cuál es tu necesidad, mi amado? Vamos a continuar leyendo aquí. Pero la pregunta sigue quedando ahí. Y, y, y anótala. ¿Qué quieres que haga? Uh -huh. Y la pregunta del, del Señor Jesús es... ¿Quieres ¿quiere ser sanado? Uh -huh. ¿Quieres ser bendecido? Uh -huh. Ahí está la pregunta ahora ahí para está. ti. Ahí está. está. es directamente para ti. Para ti que estás viendo ahorita el video en vivo. Y cuando lo veas en repetición... Amén, y así cuando es. lo veas tú A la semana, el mes, al año A los dos años, a los cinco años, a los diez años Digo diez años Porque ya tengo, tenemos videos de, de más de diez años sí claro Entonces ahorita Estamos en vivo Pero La, la cuestión es ¿Cuándo lo vas a ver? No, no lo sé Pero en el momento que tú lo veas Tú puedes recibir uh -huh. también La bendición porque Amén. vamos a hablar Para ahorita y para para siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos Así es, así que entonces esto se va a quedar ahí Pero va a estar vivo siempre ahí Porque lo estamos haciendo en vivo Para que esté siempre uh -huh. en vivo Así okay. es siete. Y... ¿Quieres ser sano? Uh -huh. eh, o sea, señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ok, entonces la, la cuestión es esta, lo, lo quiero vertir, esto es, esta información, para lo que estamos comentando ahorita en cuanto a cualquier tipo de necesidad. Sí, así es. Porque dice, sí. Alicente fue sanado, entonces, Tú puedes ser bendecido al instante. Al instante amén, tú puedes amén, ser bendecido. Amén, amén, así es. ¿Sí, sí, sabías eso. <coughs> Gloria al Señor, alabado sea tu nombre. Mire, nosotros tuvimos unas experiencias muy bonitas cuando teníamos el programa de radio en vivo allá en, en el área del Valle. Y estuvimos programados por más de tres años de medianoche. Mm. Y siempre estábamos. Ministrando oración Así y es. gente recibió milagros de sí. increíbles. Amén, amén. De increíbles. El Señor obrando, definitivamente. Eh, y yo quiero comentar: aquella mujer nunca se me olvidó eso, y lo voy a comentar ahorita. Uh -huh. Había una persona grande de edad que tenía problemas en un dedo de su pie uh -huh. y ya se le estaba de ahí eh, sí creo que tenía diabetes eh, si sí, tenía diabetes entonces pero como se le llama cuando Cangre Cangrena sí. Se le estaba encangrenando un dedo eh, exacto entonces cuando ella escuchó escu yo quiero que me ponga mucho cuidado eso no tienes que hacerlo tú porque tienes que tener mucha fe como la de esa mujer pero es, en esa ocasión, esta mujer creyó en el mensaje que estábamos dando de parte de nuestro Dios. Uh -huh, uh -huh. Como todos los que damos, to, todos Todo. somos de parte de Dios. Sí, amén, amén. Pero en especial esa era de sanidad. De sanidad. Entonces la, la mujer se preparó, lavó unas tijeras. Con alcohol. Y cuando estábamos ya en el momento de la oración... Esta mujer se cortó el dedo Se lo arrancó Se lo desprendió del pie Y cuando fue con el doctor No tenía ya ningún problema En, en su pie A pesar de que estaba con el problema de la diabetes Ajá. Ok Luego me llama A los días No sé cuántos Pero a los días me llama Y nos dice Lo que hizo y me dice de esta manera, me corté el dedo. Ay, caray, y, y se cortó mucho. Dijo, no, me lo arranqué. ¿Cómo? O sea, yo lo ignoraba en ese momento. Que le había salido sangrita y nada más. Entonces ya me platica la historia de lo que hizo. Y lo primero que dije a, a, a la radio, al aire. Si usted no tiene esa fe, ni, ni se te ocurre hacer sí, lo mismo. No, no, no. Porque eso nomás es para el que cree. Amén, así es, solamente. Es para el que cree, así solamente, como creyó esa mujer. Así es. Entonces, yo mismo me quedé sorprendido, aunque no debo de sorprenderme de lo que Dios sabe hacer. No, no. Pero es maravilloso. Amén, así es. Es maravilloso. Y así sucedieron varias cosas en, en ese programa de medianoche. Y También, me gustó aleluya. mucho siempre ese programa. Gloria al Señor. Porque era una hora muy, muy difícil Muy difícil para mucha gente. Muy difícil, pero era una muy especial usada por el Señor. Entonces, hubo oh, quienes iban a, a quitarse la vida. Hubo un sí. montón, de, un montón de, de situaciones. Muchas sanidades. Que si nos diéramos a, a contar ahorita, usted se quedaría con los ojos cuadrados. Sí, verdaderamente, para el Señor no hay nada imposible. Claro. Y, y, y antes pues no no había visión, o sea, nada más de oír la radio, o sea, el, el puro audio. Ahora, ahorita, en los videos que tenemos, que tenemos cerca de mil videos por lo menos. Nos han escrito de muchas partes del mundo. Así es. Y nos han comentado algunos detalles, porque han visto un video de después. Sí, amén. Así es, correcto. Y déjenme decir que para Dios no hay términos de tiempo ni de espacio. No. Simplemente es, y es, es, y, y, es, es y es, y es, punto. Entonces, mi amada, mi amado, eso es lo, lo más importante que yo te quiero comentar. Gloria, Porque para el Señor nada, absolutamente nada es imposible. Nada, nada, nada, Entonces, nada es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle si al Señor. Creerle solamente. Y cuando ese hombre estaba ahí postrado y esperando que alguien lo moviera. Uh -huh. ¿Tú qué estás esperando? ¿Que te, alguien te mueva? Déjame decirte que el Señor nos está escuchando ahorita lo que, está, lo que te estamos diciendo sí, amén, amén. así es muévete por el poder del Espíritu Santo amén. de Dios y recibe la recibe, bendición recibe. que tú estás adelantando y recibe deseando la bendición como nosotros de recibimos sí. la bendición que estamos esperando recibimos, y deseando recibimos la, bendición. la recibimos por la, por la fe sí, en amén, Cristo Jesús amén. y amén. para Dios no hay imposible nada imposible nada imposible hay para Él entonces, vamos a creerle a Dios, por favor. Vamos a amén. creerle. Amén, amén, así es. Yo quiero que, que tú tengas la fe de creer que Dios tiene todo, todo, todo el poder para bendecirte, para sanarte, para Ay, cambiar ya. tu situación. Amén, De amén. un negro oscuro a un amén. blanco cristalino. Amén, así es. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Gloria al Señor. Creerle al Señor. Creerle. Mira, aquí el, el pasaje lo vamos, lo vamos a leer, pero no vamos a hablar de todo lo que está aquí. Nomás lo vamos a leer para que se entere usted. Y dice ahí, y al instante que el hombre fue sanado, ¿y qué le dicen? Y sí, Jesús le, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre. Fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo en aquel día. Cuando dice aquí que era día de reposo es porque en, en los judíos y más en aquellos tiempos, uh -huh. y yo creo que todavía, todavía... Sí, pues sí. Nadie podía mover nada de carga cuando era el día de reposo. Uh -huh. Pero él tenía 38 años de estar ahí postrado. Postrado, sí. Y Jesús le dijo: Toma tu lecho y, y anda. Uh -huh. Y el Toma hombre se levantó se y levantó, caminó, caminó. Y cargó y la, caminó. La, su, su, su cama que tenía ahí. Él nada más obedeció. El Señor dio la orden y él se levantó. Él no pensó que no podía caminar porque tenía muchos años. Simplemente se levantó. Me gustó lo que dijiste. Y obedeció. Y obedeció. Obedeció. Ese es el punto así culminante. El obedecerle a Dios por la fe. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Si tú obedeces a la voz de Dios y tú nos estás escuchando ahorita y no es por casualidad, entonces, obedecele a Dios. Amén. No, amén nosotros, no, no, no nosotros. No, no, no. Esa mujer que les platicaba ah, ahorita, señor. cuando se cortó el dedo, uh -huh. que después supimos, porque ya, ya cuando ya ya estaba que, ya, ya hasta, hasta sana de... que te iba a llevar el, el dedo en un bote con alcohol sí que tenía el dedo metido en, una, en un fresquito con alcohol que me lo quería enseñar no pues, para qué <risa> <risa> este pero bueno no, no no no no esto es para que veamos que para Dios nada absolutamente nada es imposible nada y el rango de tiempo no es ningún problema no Así como pasó con, con este hombre, así como pasó con esta mujer, así puede pasar contigo en este momento. Sí, sí. Y donde quiera que estés. Así es. Para él, un, un, dice que mil años es como un día y un día como mil años. Así Amén. Pues... Así es. Entonces, mi amada, mi amado, simplemente yo te invito a creerle a Dios y a su palabra. Sí, así es. sigue diciendo ahí? Entonces, eh... Y al, bueno, dice que entonces los judíos dijeron aquel que, que había sido sanado, es, es, es día de reposo, no te es lícito llevar tu, le, tu lecho. Uh -huh. Entonces él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y, y anda. anda. él no sabía ni quién era. No sabía quién era Jesús. No, no, porque no le no conocía. No sabía quién era. Y, ¿Y quién él era era? ni siquiera conocía a Jesús. Porque no sabía ni quién era, ni nada. Uh -huh. desconocido como para ti, podemos ser desconocidos completamente. Así es. Pero lo importante es que es, no es si somos desconocidos o no para ti. Lo importante es lo el, que Dios puede hacer mensaje, contigo. El mensaje. Amén. Lo que Dios puede hacer contigo en ese instante, en ese momento que estás allí con este problema. Así es. Nosotros hemos orado por mucha gente que ni conocemos y ni nos conocen, uh -huh. pero Dios hace el milagro Eso no es importante. Lo importante es, es el Señor, que crean su palabra y que obedezcan y y, y es, es todo. todo. Así es. Y es todo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Por qué? Porque como estaba prohibido, uh -huh. dijo, ¿Pues ¿quién te lo dijo? En, entonces... Y el que fue? había sido sanado no sabía quién fue ese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Porque él, él siguió caminando, pero él ni cuenta se dio quién era, ni el, la es. persona esta se dio cuenta que quién era Jesús. Exactamente. Entonces después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y ese es el punto donde vamos a aterrizar ya esto. Aquí ya llevamos 20 ah, minutos. Sí. Miren, lo que Dios puede hacer contigo, la recomendación de Dios uh -huh. a través de, de Jesús, por lo que dice aquí en la escritura, mira, ha sido sanado. Mira. Has recibido la bendición. Sí, la bendición. Mira, Aleluya. Dios ha hecho algo contigo en especial. Sí. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer? Para que no peques más, arrepiéntete. Aparte del mal, aparte del pecado, aparte de todo aquello que te está haciendo daño Amén. y que te ha separado del Señor. Y entonces aquí Jesús le, le pregunta, mira, has sido sanado, no peques más. No peques más. No, no peques, peques más. más. Es. Eso es bien importante, mi amado, mi amada. El ya no seguir pecando. Así es. El no seguir pecando, el no continuar la vida como la estás llevando. Una vida desenfrenada. No sigues con ese ritmo de vida para que no tenga algo peor. Así y Jesús se lo dijo a este hombre. Entonces, es el mismo mensaje para ti. Así es, amén. Idéntico, amen, el mismo es. mensaje, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, sí, mi amada, amen. vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Los Mira, yo, yo aquí tengo un nombre. poquito de agua. Sí, amén. Y eso en el programa lo hicimos muchas veces. Y yo lo quiero hacer, no sé por qué, pero yo lo sentí ahorita hacerlo. No lo tenía programado. Pero yo voy a orar por esta agua. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y que padre, el señor, gracias, señor, cuando tú te la tomes. Gracias, Padre, porque nada es imposible. Cuando tú te la tomes, tu Ay, vasito usted, con agua padre. que tengas ahí. Córrele, ve, ve prepárate un vasito con agua. No tienes que traer una jarra, no, no, poquita, mira, aquí es un poquito también. Aleluya. pero vamos a dar por esta agua. Pero va a ser el agua que tú tienes también en tu mano. Y el Señor va a hacer algo grande en tu vida. Aleluya. ¿Me puedes Glorificado creer? Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Me puedes creer? Honra, gloria, ¿Me ¿me avanzo, puedes decir si que le sí? Quiero escucharte. Ti, Padre ¿Me puedes decir que sí crees? Santo, Santo eres. Puedes creer ejércitos. que si oramos por el agua, Santo, que ya tienes santo, en tu mano, eres, Padre, que nada imposible hay para ti, Señor. Puedes creer que Dios puede nada darse la bendición que tú estás esperando y no tiene que ser en salud, ti, puede ser de cualquier en naturaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿habrá alguien ahí que me diga? Sí, Santo, Santo, Ya tengo santo, aquí el agua. Pues bueno, bendito sea su nombre. Toma fe. Gracias, Padre. Gracias. Toma padre. la confianza. Y yo voy a esperar a que sí lo hagas. Santo, santo eres. Voy a orar por gracias. esta agua. Mi esposa me va a, no, a acompañar. Avance.